Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Tutoskick. Y en esta ocasión tenemos un teléfono Alcatel One Touch Pixie. Vamos a quitarle la cuenta de Google a este teléfono. Como ven, nos está pidiendo una cuenta de Google. Ok, le vamos a quitar esta cuenta de Google. Pero antes de empezar el video, les invito a que se suscriban a este canal. Por si no lo han hecho, para que sepan cómo hacer este tutorial y que no se pierdan de ningún otro video que vamos a estar subiendo en el canal. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún otro video. ¿okay? Dicho esto, vamos con la intro y comenzamos con el video. como les iba diciendo, les invito a que me sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla como en Facebook Twitter, Instagram y que visiten nuestro blog, ok, dicho esto vamos con el tutorial de cómo quitar la cuenta de Google a un celular Alcatel OneTouch okay. bueno, vamos a pues vamos a conectar primeramente una red de wifi y ya estoy conectado Okay, estando aquí le damos clic aquí en el recuadro presionamos el arroba y aparecerá esta opción en la pantalla, ok nos vamos en ajustes del teclado okay, corrección ortográfica en diccionario personal, vamos en español. Agregamos unas palabras, cualquier cosa. Okay. nos regresamos. Le damos en buscar. Vamos a poner dictado de voz de Google. Cada vez alcanza a ver. Vamos a elegir de google okay. y nos vamos hasta aquí a donde dice ah, ajuste de síntesis de voz okay. damos clic acá seleccionamos aquí el engrane okay. damos acá en instalar los, los archivos de datos de voz en los tres puntitos de aquí arriba le damos clic Vamos a darle en licencia de código abierto okay. a abrir esta, este recuadro y seleccionamos cualquier cosa Que se seleccione okay. Y le damos en la lupa para buscar okay. Ya está aquí Vamos a dar en ajustes ajustes nos vamos a la última opción acerca del teléfono como ven el modelo es 8050G Android 5.1 como ven tiene el parche de 2016 el primero de febrero de marzo 1 de marzo del 2016 okay, nos vamos a la última opción que es de versión de software vamos a clicarle seis veces para Tener la opción de desarrollador, okay. si no sale eso, vamos a, a regresar. Vamos aquí en seguridad, marcamos los orígenes desconocidos. Vamos a aceptar, okay. regresamos hacia atrás, Buscamos almacenamiento. vamos en descargas y descargamos estos archivos como ven yo ya las tengo descargados bueno, vamos hacia atrás hacia atrás le voy a enseñar a cómo descargarlas aquí vamos a buscar chrome Ahí está, seleccionamos chrome le va a aparecer la opción de aceptar le dan a aceptar y buscamos aquí el kick short maker el kick maker lo vamos a buscar nos, si en caso de que no nos funcione le damos aquí en descargar la última versión vamos. podríamos entrar otra vez en ajustes y nos vamos hasta detrás, detrás y regresamos aquí estamos descarga vamos a instalar el Quick Shortcut Maker lo instalamos como ven vamos a abrir y aquí vamos a buscar vamos a buscar el asistente de configuración Vamos a la tercera opción Acá. Y le vamos a dar en pruebe Ok Le damos en siguiente Le damos en regresar Otra vez siguiente Damos esto Siguiente y ya estamos aquí dentro del teléfono, como ve estamos aquí, vamos aquí en ajustes vamos a ver si nos da la opción en la versión de software a la opción de desarrollador, le damos 10 veces ya tenemos opción de desarrollador, vamos a marcar esta opción lo marcamos vamos depuración USB Y desbloqueamos Desbloqueo OM Estas dos opciones El desbloqueo OM y depuración USB ¿okay? Ya marcamos esas dos Regresamos hacia atrás Nos vamos hasta arriba Respaldar y restablecer Vamos a restablecerlo Los datos de fábrica Me dice aquí Reiniciar el teléfono Ahí Está toda se borrará todos los datos del almacenamiento interno, le damos a reiniciar, borrar todo y esperamos a que se reinicie todo el teléfono, ¿ok? Recuerden suscribirse a este canal de Tutos Geek para que sepan cómo desbloquear y hacer un hard reset a tu teléfono por si se te pierde la contraseña o si se te olvida el correo, ¿ok? Y así puedas quitar la cuenta de google vamos a esperar a que se encienda está encendiendo está cargando recuerda estamos desbloqueando quitando la cuenta de google al teléfono al OneTouch one touch pixie modelo 8050 g con Android 5.1 ok vamos a que cargue todo esto puede tardar un poquito vamos a esperar a que cargue el teléfono en okay. caso de que se quede así Apaguemos. apagamos el equipo y lo volvemos a encender Está. y encendemos otra vez el teléfono okay. esta es un Alcatel One Touch les invito a que me sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla como facebook, twitter, instagram y que visiten nuestro blog okay. Se va a tardar un poquito en cargar todas las aplicaciones como ve está, está iniciando son más de 109 aplicaciones que va a instalar y esperamos a que termine este vídeo los estaré recortando para que no se haga muy muy largo el vídeo ¿Sí? voy a mostrar cuando ya entremos a la pantalla de bienvenida ok aquí ya está terminando de instalar todas las aplicaciones como ven ya estamos vamos a darle en siguiente ya estamos en la pantalla de bienvenida vamos a darle en saltar igual aquí en saltar y en omitir Darle igual aquí en saltar, saltar de todas formas, ¿Sí? paso el siguiente, saltar, saltar de todas formas, siguiente, siguiente. como ven ya están nuestro teléfono totalmente desbloqueado vamos a ver el modelo de este teléfono como ven ahí está alcanza a apreciar el número de modelo son 8050G versión 5.1 ve? está el alcatel one touch pixie modelo 8050g con android 5.1 totalmente desbloqueado sin la cuenta de Google que ¿okay? hasta aquí este tutorial este vídeo para que ustedes vean que ya quitamos la cuenta de Google así que les invito les invito a que se suscriban a este canal para que sepan cómo hacer un harrese, cómo de quitarle la cuenta de Google y para que veas aplicaciones y juegos que vamos a estar mostrando en este canal ok aquí me despido y nos vemos en un próximo video no sin antes decirle que se pasen a mis redes sociales que aparecen en pantalla y los links están ahí en la descripción como el Facebook, Twitter, Instagram y que visiten nuestro blog. Que me despido y nos vemos en un próximo video. Dale un like y comparte.